Buenas tardes a todos, eh, espero que os lo hayáis pasado muy bien en, en el evento que me han dicho que ha estado súper guay, que ha venido mucha gente y que las salas estaban petadas, sobre todo la primera. Eh, para los que no han entrado <risa> espero que eh, os lo paséis bien o que os echéis una siestita. Y, y nada, eh, aquí lo que vamos a hablar es eh, de, de cómo construir un bot multidioma en, en .NET. Vamos a utilizar para eso Microsoft Bot Framework, eh, Azure Cognitive Services, que además los han cambiado hace poquito, y, y vamos a utilizar patrones de diseño para, para hacer todo esto y que quede todo más, más mono. Así que, bueno, eh, quiero dar las gracias a vosotros por venir, eh, a, a los sponsors y a los colaboradores, y también a la organización que se ha pegado un currazo. Así que eso. Bueno, yo soy Elena Salcedo. Eh, soy MVP desde enero, desde, desde enero de 2020. Eh, tengo ahí puesto que me divierto programando bots y trabajo montando legos porque eh, nos dio una época por comprar un mogollón de sets y al final dejaba de trabajar y me tenía que volver a poner a trabajar eh, montando legos porque eso era interminable. Eh, y nada bueno eh, podéis eh, hacerme preguntas mientras estoy dando la charla directamente pero si queréis escribir por Twitter eh, podéis después supongo que tendremos un poquito de tiempo por si os quedan preguntas pero ahí está el Twitter por si queréis contactar conmigo también eh, el GitHub es igual eh, lo que pasa que este proyecto que vamos a ver hoy Track Series eh, no está no está subido a, o sea no, no está en un repo público pero hay proyectos similares eh, de lo que vamos a hablar, ¿vale? Eh, bueno, esto realmente es eh, una secuela de, de la charla del año pasado de la .NET 2021 que, que iba de construir un bot desde cero eh, que iba a ser para Track Series y se titulaba Track Series que serie veo Track Series es eh, un side project que tienen unos amigos que tiene más de 85.000 usuarios, o sea que es un side project bastante gordito, eh, de esos que dices eh, no voy a tocar producción, eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué hacemos con ello. Realmente, supongo que por el nombre os lo habéis podido imaginar, pero te permite seguir tus series favoritas, eh, hacer, un, hacer un seguimiento del progreso que llevas en, en la serie. Y además eh, tiene un calendario muy chulo para que sepas cuándo van a salir los siguientes episodios y tal. Y también te dice como el estado de la serie, si, vas a, si, si está pendiente de salir, si está en emisión, si la han eh, terminado, etcétera O sea, está está bastante guay. El caso... Uy, me fui. El caso es que eh, estábamos tiradísimos en el sofá y no queríamos ni, ni movernos, estábamos rollo intentando elegir en Netflix a ver, y habíamos una hora que tardábamos más en elegir lo que queríamos que en ver lo que fuera, y entonces dijimos, joder, podríamos poner algo aquí para que series nos dijera, en plan, Alexa, dime eh, qué series veo, tal... Y nos pusimos a ello. Realmente, la charla del año pasado, que de hecho la tenéis en YouTube, pues eh, va, va de eso, de, de cómo hacer el, el bot eh, en trackseries. Y lo que queríamos es, es que mm, respondiese mm, preguntas de, del rollo, ¿qué serie veo? Vale, pues eh, te ayudo a elegir. Eh, ¿Quieres ver las trending series, las que te quedan a ti pendientes o te recomiendo alguna serie? Si el, el usuario puede contar, contestar cualquiera de las tres y dice, las trending, vale, las trending del día, de la semana o del mes, las trending del mes, vale, pues toma. Esto es más o menos lo que, lo que hacía el, el bot. La cosa es que, bueno, esta charla se llama Construyendo un bot multidioma, porque el bot que, que hicimos era en inglés, porque la mayoría de de usuarios que tiene Track Series son de habla inglesa, pero nosotros <risa> hablando en inglés con Alexa, pues si no me entienden en castellano, imaginaos en inglés, ¿sabes? O sea, a veces te sale ahí el acentazo de Castilla Profunda y, y por lo que sea, eh, a veces no lo pilla. Entonces, eh, la intención era hacer un bot multidioma eh, para que, dependiendo de, del canal, eh, o sea, dependiendo del canal que tuviera, del, del lenguaje que tuviera seteado el usuario en su propio canal, pues ya nos llegará a nosotros y ya con eso gestionábamos, más o menos. Vale, vamos a ver cómo es eh, la arquitectura de, de, de un bot. Suponemos que un usuario con sus cacharrillos, con, ya puede ser Alexa, el móvil que tenga a mano, eh, un ordenador y tal, a través de unos canales, llamamos canales a... A, a, a Facebook, a, o sea, a Facebook Messenger, a mm, Twitter, a Telegram, a WhatsApp, también canales de telefonía. Todos estos los podemos gestionar con, con, con el bot service. Este bot service es un recurso que está alojado en, en Azure. En, en Azure es la nube de Microsoft, supongo que los que estáis aquí ya, ya lo sabéis. Eh, y nada, ese bot service se encarga de unificar todas las peticiones que cada una tiene un esquema para que yo no me vuelva a la y no tenga que programar un bot, un bot diferente para cada uno de los canales. O sea que está bastante guay. De hecho, te dejas ponerlo en, en unos cuantos. Y nada, yo realmente ya solo voy a tener que programar una vez para todos esos canales. Y yo lo he hecho en .NET. Eh, también es lógico por, por cómo se llama el evento, pero si a alguien le apetece... Eh, hacer este, un bot en, en otro lenguaje, que sepáis que está Python, eh, está eh, Node y, y está Java también. Vale, entonces, mi bot recibe mensajes de un usuario, pero un usuario eh, escribe o habla en lenguaje natural, y mi bot es una API, o sea, es una máquina normal y corriente, lo que entiende son comandos, entonces tenemos que ayudarle de alguna manera eh, para que entienda al usuario y esa manera es utilizando servicios cognitivos. Vamos a utilizar un servicio cognitivo que antes se llamaba Luis, no sé si os suena, pero ahora le han cambiado el nombre, y se llama Conversation Language Understanding, que es prácticamente lo mismo, pero ahora han unificado todos los... Bueno, el servicio cognitivo de, de Luis lo ha metido dentro de el de eh, Conversations, creo que era, eh, no, el de Language, y ahí, bajo el de language, como que es un paraguas que tiene varios de, de los de antes. Vale, entonces, eh, el bot pregunta al Conversation Language Understanding qué intención tiene el usuario con la frase que le ha dado. En, en el CLU, nosotros lo que vamos a tener es un modelo de intenciones. O sea, vamos a entrenar intenciones, rollo eh, qué serie veo, la de What to Watch, eh, dime las series pendientes que tengo. Ese rollo, o sea, son intenciones que puede tener el usuario. Y el, el CLU lo que va a hacer es devolvernos qué intención ha, ha encontrado de todas las que tiene entrenadas. Entonces, con eso el bot pues, ya sabrá contestar al usuario porque ya voy a tener diferentes diálogos, uno para cada intención o varios para cada intención, eh, que, que me ayuden a, a contestar. ¿vale? Entonces, como ha cambiado el... Como ha cambiado el, el rollo, eh, vamos a, a ver que... eso están, Este es el nuevo portal, que es language.cognitive.azure.com y tiene eso, varios servicios cognitivos. Lo que voy a hacer va a ser importar el, el JSON que tenía en el servicio cognitivo de Luis porque así me deja migrarlo y no tengo que volver a programar todas las intenciones, que es un pelín... Eh, aburrido. Entonces, eh, yo lo que voy a hacer en, en Luis, lo que había hecho es descargarme este JSON, me descargo el, el modelo que tenía entrenado, aquí le pongo, le pongo el nombre y entonces él lo que va a hacer es eh, migrar el, el servicio por mí. Y entonces ya en, en el nuevo portal eh, vamos a ver eh, mi servicio, que es, ahí tengo todas las eh, todas las intenciones que ya tenía hecho, ya o sea, lo ha hecho bastante bien, eh, follow, show, eh, marcas, watch, o sea, todas estas intenciones son las que yo tenía entrenadas en el servicio anterior. También eh, se, han, se han importado bien las entidades, que son date, time y show. Por ejemplo, show pues, tiene todos los nombres o todos los IDs de mi aplicación eh, para, para que mm, pueda... Un momento, que va más rápido el vídeo que yo. A ver, eh, tiene todas las, o sea, se han importado bien las entidades, se han importado bien eh, los intents, pero lo que a mí me ha faltado es que yo tenía etiquetados eh, en todas las utterances que son los ejemplos que vamos poniendo en lenguaje natural para adecuar cada uno de los, de los intents, eh, yo los tenía etiquetados con las entities que había por ahí. Vale, pues eso por ejemplo ha desaparecido, me ha tocado entrenar otra vez, ¿vale? Entonces. Eh, Rapidillo, vemos aquí cómo se entrena. Eh, estoy diciéndole el nombre del entrenamiento. Le digo que quiero un estándar training porque este, eh, este modelo, de momento, el mío al menos, no era multilingüe. Gracias. Eh, y entonces, pues eso, se pone a entrenar. Ahí tarda su ratete. De hecho, tarda nueve eh, minutazos, creo que son. Eh, al menos el advance, creo que tarda nueve minutos. Este eh, supongo que tardará un poquito menos, pero vamos, eh, tarda lo suyo. El normal eh, no cuesta más dinero, pero el, o sea creo que tienes no sé cuántas horas al, al mes, pero el advance sí que te cuesta, creo que tienes una hora al mes o algo así. He visto una hora, no sé si es a la semana, al día, al mes, creo que al mes. Pero me parece muy poco, porque si tarda nueve minutos. Pero eso. entonces, yo entrenaba... Me salía eh, bastante, o sea, dejaba bastante que desear el modelo. A lo mejor me ponía que una intención sí había pillado del 100%, pero las otras no, tal. Entonces lo que hacía era eh, volver a, a, a entrenar eh, el este y así como tres o cuatro veces lo hice, ¿vale? Nos podemos saltar este vídeo porque si, si no es divertido verlo, imaginaos hacerlo, ¿vale? Eh, bueno, eh, la cosa es que... Eh, que Jesús, Elena, vale. El multidioma, mi bot, o sea, mi, el JSON que yo tenía no era multidioma. No, no había. Y yo quería hacer un bot multidioma. Y se supone que el servicio cognitivo me había puesto ahí que, que permitía, permitía múltiples idiomas. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a crear eh, una... ¿Un modelo? Sí, tengo que volver a crear un modelo. Entonces, ahora, en vez de ir a crear el, el Cognitive Service eh, importado, pues voy a crear uno nuevo y, y tal. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es chequear ese checkbox de ahí abajo que pone Enable Multiple Language para que ya me deje meter utterances tanto en inglés como en castellano. Bueno, y con el idioma que queráis realmente, tiene bastantes. Entonces, um, lo, que, lo que conseguimos con esto, bueno, dicen, he leído por ahí en la documentación que si tienes algún servicio que quieres que sea eh, bastante perfecto, que no haya prácticamente error, eh, que utilices eh, dos model un modelo diferente por cada, por cada lenguaje. Pero mm, para lo que estamos haciendo, que no tiene, o sea, si el bot se equivoca tampoco va a matar a nadie, pues nos vale un multidioma para Luis. Entonces, esto es así, o sea, te va metiendo, te va pidiendo qué intent quieres entrenar, el idioma en lo que lo quieres entrenar y la frase que, que se supone que, que vas a entrenar. Y, y hasta aquí, what to watch, tal. Y, que, y deberías entrenar el mismo número de utterances o más o menos un número parecido por cada intent, porque si no el modelo se desbalancea y, y no te pilla una, ¿vale? Eh, también hay que etiquetarlo bien y y también habría que eh, en el entrenamiento hay diferentes maneras de entrenar una es dejar que el modelo separe los uteransis como él quiera y coja uno para entrenar y el otro para comprobar si lo ha hecho bien o puedes hacerlo tú manualmente eh, vale veis que pone training set a la izquierda pues eh, si le dais a la derecha eh, el de testing set ahí tenéis exactamente lo mismo pero, pero con pero para entrenar el, para poner el, el modelo de testing. ¿Y uh, cómo consumo yo esto? Vale, pues eh, las credenciales que tengo que usar para consumir este modelo tienen esa pinta, o sea, eh, vamos a necesitar un endpoint, el API Key, el Project Name que le hemos dicho y el Deployment Name. Nosotros cuando damos a desplegar, pues te pide el, el nombre que quieres poner al al despliegue y eso también lo tienes que recoger, lo vas a utilizar luego, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo uso yo esto en mi bot? Pues vamos a ver un patrón de, de, de diseño que se llama eh, Options, que es del, de ASP.NET Core y se usa un patrón de opciones cuando quieres, eh, cuando quieres que mm, los valores de la configuración estén aislados por cada, por cada clase. Entonces, con esto, las clases que necesiten X configuración van a tener solo lo que van a usar y, y, no, y así evitamos padecer el, el configuration por toda la aplicación, que yo cada vez que lo veo me pongo negra, pues, eh, pues, pues eso. Entonces, también conseguimos la separación de intereses eh, y, y eso, que los valores de configuración eh, sean exactamente los que yo voy a necesitar, no tengo por qué saber eh, qué valores necesita otro. Es que no me interesa, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a tener una clase de, de CLU Options eh, que tiene esa pinta. Se parece bastante a, a la que necesitábamos, eh, o sea, la que necesitábamos para hacer la petición, obviamente. Vale, y en esta clase, pues, podemos poner eh, Data Annotations, eh, como, por ejemplo, esa. Solo he puesto uno. He dicho que el endpoint tiene que ser eh, de tipo URL. Hay muchísimas más. Eh, esto está en, en System, System Component Model Data Notations. O sea, no es nada, eh, no es nada especial. Eh, y hay bastantes más. Puedes eh, comprobar eh, la longitud, puedes comprobar un montón de cosas. Eh, echarle un ojo que la verdad que está curioso. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar eh, este, este options? ¿Cómo vamos a utilizar eh, este patrón? Bueno, pues en la clase Startup, que es de donde todo empieza, vamos a poner el add CLU services, que no es más que un método de extensión que me he creado para, para no tener todo en el Startup. O sea, es eh, una clase que es prácticamente la, la misma, eh, que le, que, o sea, la misma. Es un método de extensión del eService Hasta, hasta se, se ve, ¿no? Ahí arriba. Vale. Eh, y lo que vamos a hacer es eh, aquí añadir todo lo, o sea, registrar todo lo que yo necesite para utilizar el servicio de Conversation Language Understanding. Voy a registrar el, el middleware de, de voz Framework eh, que he creado. O sea, es, ese middleware lo que va a hacer es estar eh, ahí en medio, eh, Viendo pasar todas las peticiones, o sea, cogiendo todas las peticiones, viendo el mensaje que tienen y yendo a preguntar a Conversation Language Understanding. Entonces, este middleware intercepta todas, todas, todas las peticiones. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar las options. Le voy a, a enlazar. Eh, vale, es que creo que veo menos que vosotros. Vale. Eh, voy a enlazar eh, las credenciales que recojo de el, el, las settings, las variables de la aplicación, de donde vosotros queráis, del keyboard, de donde sea la configuración que hayamos, que hayamos mm, construido. ¿Vale? Y una vez ahí, pues eh, ya puedo utilizarlas. Por ejemplo, ahora lo que quiero hacer es eh, registrar el... Espera un momento, que es que eh, lo veo al revés, perdonadme. ¿Por dónde íbamos? Bueno, enlazo con el CLU Options. Y luego, una cosa guay que tiene, este, que tiene el patrón de opciones es que puedes eh, validar eh, con las anotaciones que has puesto. Entonces, si algo peta, te lo va a decir al inicio de la aplicación. Bueno, te lo va a decir cuando se, cuando se instancie por primera vez el, el objeto de CLU Options. Vale, entonces ahora ya puedo usarlo, ¿vale? O sea, eh, ahora mismo lo que estoy haciendo es que quiero registrar un singleton eh, cuando se, cuando se eh, pida este servicio, el de Conversation Analysis Client, que es el cliente con el que voy a llamar al, al Conversation Language Understanding, eh, lo que, primero que necesito es coger las options. Entonces le digo al service provider que me la resuelva y con ellas ya eh, me creo el client, ¿vale? Entonces así registro el client y puedo usarlo en mi middleware eh, de, que me viene ahí inyectado ya y yo no necesito eh, coger la configuración de ningún sitio raro, ¿vale? Ya me viene totalmente configurado, cosa que es bastante guay. Y bueno, después de esto, pues, eh, return services, que es eh, lo normal, o sea, eh, devuelvo el service collection eh, con lo que yo he querido configurar. Eh, para que el siguiente en el startup eh, me pida, lo, o sea, con, continúe con, con la configuración. ¿Qué más? Vale, pues eh, necesito también eh, un, eh, el CLU Recognizer Middleware, que es eh, este del que hemos estado hablando, vamos a ver más o menos qué es lo que tiene. Este lo que tiene es el CLU Options, que es lo que hemos visto que necesitamos poner y vamos a ver que se crea, o sea, tenemos el constructor y vemos cómo se crean las Options, ¿vale? Me pasan por inyección de dependencias el iOptions y de ese iOptions yo voy a recuperar el CLU Options, ¿vale? Entonces ya lo tengo aquí y, y sigo con, con mi aplicación. Vale, entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues encapsulación y separación de intereses. Porque ahora mismo eh, mi middleware no ve absolutamente nada más. Y eh, lo que. O sea, el, eh, esas credenciales de Conversation, languages, de conversation Language eh, solo le atañen a él y solo las va a ver él. Eh, y es eso, usamos el patrón de opciones cuando los valores de configuración. Eh, Queremos que estén aislados y, y tengan un escenario diferente para cada una de, de las clases que, que usemos. ¿vale? Vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Vale. Se supone que Luis nos debe dar una intención y con esa intención ya vamos a, a poder responder al, al usuario porque teníamos X eh, diálogos programados, teníamos X intenciones programadas y, y tal, pero ¿qué pasa cuando Luis o cuando CLU me dice que, que no sabe qué intención es la, que, es la que tiene el usuario? Me dice, la intención es ninguna. Entonces, voy a necesitar otro servicio cognitivo, porque no voy a, o sea, no sé qué contestar al usuario. Podría decirle, oye, no sé qué me estás contando. O puedo ir a otro servicio cognitivo, que antes se llamaba Quanamaker, pero que ahora se llama Question Answering. ¿vale? Entonces, este servicio lo que hace es tener. Eh, un grupo de preguntas y respuestas. O sea, por, donde la clave es la respuesta y el valor. No, la, el, siempre me equivoco, no sé por qué digo esto de clave y valor. El caso es que hay una pregunta por varias. Hay una respuesta por varias preguntas, ¿vale? Entonces, porque el usuario realmente tiene maneras muy diversas de preguntar algo. Eh, si, o sea, puedo decir. Eh, tengo calor, eh, quiero darme un chapuzón, tal, no sé qué, y a lo mejor lo que está buscando es que le digas dónde está la piscina, pero tenemos mil maneras de preguntarlo, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos un servicio cognitivo que esté, eh, que, que tenga eso, una base de conocimiento, que podamos entrenarla y, y que devuelva, ya no solo, o sea, yo ya no quiero programar más, yo con las intenciones que he programado ya me es suficiente, pero con, con este servicio lo que hago es darle como un poquito de charla, tener un poco más de, de información del tema que yo quiera o de los temas que yo quiera, incluso de temas que no me interesan, pero que están ahí para darle un poco de, de vidilla al voto. Vale, entonces, eh, me ha dicho que la intención es ninguna, pregunta al servicio de Q&A y entonces con el servicio de Q&A que me da una respuesta ya en lenguaje natural, no tengo más que devolvérsela al usuario, ¿vale? Vamos a ver, el servicio de Quanamaker, que ya no se llama Quanamaker, porque se llama Question Answering, que salió en General Availability, en el Insight, eh, que fue en eh, noviembre de 2021 y se usa principalmente para esto, para crear bots. O sea, tampoco es que eh, puede tener más uso si alguien está eh, con ganas de inventarse algo, pero vamos, se utiliza para interfaces conversacionales, chatbots y, y ese, ese tipo de cosas. Entonces, eh, se crearon dos eh, servicios, se han, se han creado dos, o sea, como que se ha bifurcado o han creado realmente uno nuevo. Eh, han migrado uno y el otro es bastante nuevo. El nuevo se llama Answer Questions. Answer Questions sí, pero lo que tiene es un Previl question, answer, question Answering. Ahora vamos a verlo, la verdad es que eh, tiene, tiene su gracia, porque lo que... Lo que puedes conseguir con esto es meter eh, un texto que no tenga esquema ninguno, o sea, un textaco tipo eh, novela, tipo Wikipedia, y él va a ser capaz de extraer de ese texto las preguntas y las respuestas. O sea, podemos meterle cualquier cosa realmente, porque Quanamaker eh, ahora mismo con la migración... Antes se comía textos estructurados de una URL, de un Word, de un Excel. O sea, se comía lo que le metieras. Pero sí que es cierto que tenías que seguir cierta estructura. Ahora, la verdad que es impresionante, le metes un textaco y él te extrae preguntas. Cosa que está bastante guay. Eh, y El otro servicio que han creado es Custom Question Answering. Porque para los que quieren ir un poquillo más allá y... Y, o sea, el Pre-Build Question Answering tiene una serie de limitaciones y el Custom Question Answering eh, no tiene tantas limitaciones, pero cuesta un ojo de la cara, ¿vale? Entonces, eh, pues allá cada uno con el producto que quiera, eh, que quiera desarrollar eh, o que pueda. Y, y eso, entonces, el Pre-Build está para los que sea eh, muy caro de mantener X y a lo mejor quiere solo contestar a cierto contexto, no que tenga un, algo muy abierto, pues puede hacerlo. Ahora vemos cómo, cómo se podría hacer eso. ¿vale? Eh, vamos a verlo, creo que lo tengo por aquí, voy a quitar. El... Eh, vale. ¿Cómo cambio de pantalla? Qué dinámico. A ver... Bien. Intelequia, somos los que estamos dando tirmas. A ver. Vale, que llego. Bien, ahora tengo que mirar ahí. Vale. Eh... Jesús. No se puede duplicar pantalla. ¿Dónde, dónde está? ¿Veis la flecha? Estaba por arriba. Pss, no sé. A ver, eh, voy a darle Windows P, era, ¿no? Pues no. Vale, sí. Duplicate. Bien, ya lo tengo aquí. Vale. Eh, este servicio es el el previl, ¿vale? Vamos a ver eh, un poco lo que tiene lo que tienes aquí, una, o sea, esto es para testear. Es, vosotros lo que tenéis que hacer es una llamada a, a una API, ¿vale? Pero lo que le mete, o sea, lo que hacéis en la llamada es pasarle este testaco, o sea, un, el testaco que vosotros queráis. Yo he metido un texto de Futurama, ¿vale? Porque el bot que, que hicimos en Trackseries era Vender y, y pues me ha parecido adecuado que se hablara de Futurama. Entonces he cogido el testaco de la Wikipedia, eh, lo he metido en esta caja de texto y ahora le puedo preguntar algo. Entonces le voy a preguntar, ¿quién es el protagonista de Futurama? Y entonces él se supone que con ese texto tiene que detectar quién ha sido. O sea, es capaz de, de darme una pregunta larga y una corta, ¿vale? En la larga dice, fue producida por Macronin, o sea, ya ha acertado. Tal, tal, tal. Eh, no, no, esta no, eh, o sea, no ha acertado todavía. Eh, para la Fox, tal, no sé qué, está por iFry, ¿no? Sí. Vale. Philip Fry, quien no sé qué, no lo aguanto, tropieza, Vale, o sea, acertado. Es bastante... A mí me parece bastante impresionante. Pero es que luego la respuesta corta te dice Philip Fry, o sea, ya ha mm, mm, acertado de lleno. Sí que es cierto que eh, si le preguntas a lo mejor eh, que cuántos premios ha tenido, por ejemplo, que lo tenía por aquí en inglés, que en la Wikipedia de inglés te hablaba de las nominaciones que había tenido, de los premios que había tenido, tal... Pues aquí sí que es cierto que a veces baila, porque si le dices ¿Which nomination did drama Reached? Eh, creo que lo tengo ya por aquí hecho. Eh, la respuesta larga sí que funciona bien porque te mete eh, todo el testaco. Sí que es cierto que, mira, que eh, termina... O sea, le preguntas por las nominaciones, empieza donde se hablan de las nominaciones, termina en, en espectacular donde se terminaban las nominaciones. Es decir, ha dejado fuera esto de merchandising. O sea, que algo... Algo lo hace bien, ¿vale? Lo que pasa que es que si le dices eh, how many, pues a lo mejor ya eh, te, te, te falla un pelín, ¿vale? Porque dices, ¿cuántas nominaciones ha tenido Futurama? Pues ha cogido 17, que ha sido en Annie Hours, pero luego tendría 12 Emmys, luego 4 en Guild America, ¿sabes? Como que está guay, pero si quieres algo muy, muy preciso no, no, es, no es el servicio, ¿vale? Pero vamos, es bastante impresionante. Si utilizas solo la respuesta larga, es bastante impresionante. Eh, en JSON lo que te devuelve es esto, la, pregunta, la, la respuesta larga, eh, cuánto de seguro está, eh, la respuesta corta y cuánto de seguro está. O sea que realmente él sabe que muy muy seguro, eh, eso no, no, no, es, no, no parece, ¿vale? vale y nada, este es el pre ¿vale? Pero vamos a ver el, el servicio de, de Quanamaker antiguo como, eh, como es en, en el language ahora. Vuelvo a la presentación. Vale, ya ahora ya no quiero que sea... ¿Bien? ¿Le da a presentar? Vale. Vale, vamos a ver ahora eh, cómo migrar eh, el Quanamaker hacia language porque yo ya tenía un Quanamaker con con vender hecho o sea yo ya tenía la mente de vender creada, de creada en, en inglés en el en el Maker. Eh, esta es la página antigua de o sea el portal de Quanamaker la que se utilizaba antes y, y lo que vamos a hacer cuando nos metamos aquí es ir a nuestras Knowledge Bases, que ahí nos van a salir todas las que tenemos, dependiendo del tenant que hayamos seleccionado y tal, y nos pone un mensajito ahí arriba que dice empieza la migración, esto se acaba. O sea, va a dejar de estar en General Availability eh, muy, eh, en, en, dentro de muy poquito. Entonces, eh, en algún momento vamos a tener que, que migrar esto. Eh, sí, que, sí que es cierto... Que antes, este textaco que hemos utilizado antes no podíamos, o sea, que hemos utilizado en el previl no podíamos utilizarlo en Quanamaker para entrenar el bot, y ahora sí que podemos en el, en el nuevo. Eh, ¿Cómo se llama el nuevo? Question answering. Vale. Eh, y bueno, ahí nos pone una guía para, para migrar. Eh, vemos que nos ha creado, que nos ha duplicado el servicio, pero si nos vemos, o sea, ¿veis el cuadradillo rojo? Eh, ahí está Trackseries Series N. Maker que es el antiguo, y luego te pone arriba el Custom Question Answering, que es el, el, servicio, el servicio nuevo. Entonces, si clicamos en el servicio nuevo, nos va a llevar al portal nuevo. Ya vemos ahí que es el mismo portal que, que el, de, el de CLU, o sea, language.cognitive.azure. Entonces, ya estando aquí, vemos que ha migrado bien. Yo tenía un chit-chat, que es eh, preguntas tipo charla, para, para que el usuario, si se aburre, hable con el bot eh, un ratito. Y todo esto realmente se puede editar, o sea, todo esto es editable. Si quiero cambiar una pregunta o quiero cambiar una respuesta, o varias, eh, puedo, puedo hacerlo. Y, eh, bueno, vemos aquí eh, que tenemos, eh, si queremos añadir una, una pregunta nueva, ya no se nos va a poner en ese source, se nos va a poner en otro, que es el de editorial. Entonces, esta pregunta, la de... Hoy es Christmas Eve, pues eh, esa es una que metí a mano porque me hizo gracia la respuesta que, que dio Bender, que era, ah, Christmas Eve, another pointless day where I accomplish nothing. O sea, que me, me pareció graciosa y dije, vale, pues no se, no, no hay ninguna en el, en el dataset parecida a esta para yo meter, cambiar la respuesta, así que voy a crear una nueva, ¿vale? Y pude hacerlo y se ha, se ha migrado perfectamente. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues otra vez... Que mi servicio estaba solo en inglés y el nuevo eh, Quana Maker, eh, pues eh, no sé, no sé o sea, está solo en inglés, pero tengo la posibilidad de, de ponerlo en, en castellano también, o sea, de ponerlo en, en multidioma. Eh, aquí, aquí es el mismo vídeo de antes. Entonces, eh, multidioma, pues a ver. Eh, no se ha migrado como multidioma, no te deja meter eh, otra vez eh, la, la knowledge base que tenías, o sea, no te deja exportar y meter la knowledge base que tenía si es de, de otro idioma. Entonces, si quiero hacerlo multidioma, ¿qué posibilidades tengo? Puedo crearme un, me, un eh, language question and series nuevo eh, o eh, puedo utilizarlo, o sea, dependiendo del cliente realmente y dependiendo de lo precisos es que queráis ser, Podéis hacer eh, o tener dos servicios diferentes, uno para cada idioma eh, o tantos como idiomas tengáis, eh, que eso es lo más preciso, pero eh, puede convivir, ¿vale? O sea, dependiendo de lo, de lo que queráis hacer, podéis hacer una cosa u otra. Entonces, ahora el esquema, yo he decidido que, voy a, que quiero que mi, que mi bot sea preciso porque es súper importante que vender de las respuestas bien eh, así que lo que voy a hacer es tener dos eh, question answering distintos, uno en inglés y otro en castellano, porque eso pretendemos hacer el, el bot multilingüe. Y realmente, o sea, eh, nosotros mmm, no vamos a saber eh, no vamos a saber eh, cuándo debemos usar el inglés y cuándo queremos usar el de español cuando todavía no hemos recibido ninguna petición, o sea, cada petición es distinta. Voy a necesitar, eh, o sea, no puedo inyectarle a, a mi servicio un cliente ya configurado, porque o es inglés o es español, ¿qué hago? Vale, pues vamos a ver eh, un, un, un patrón o dos para, para solucionar esto. Vamos a, o sea, la clase que realmente tiene el problema es la de el diálogo, es este diálogo, que este diálogo lo que necesita es eh, llamar al servicio de Quanamaker y dar respuesta al usuario. Y para eso necesita el. O sea, Quanamaker no, ya no, el Question answering. Y para eso necesita el cliente de Question Answering. Vale, entonces eh, no podemos me, inyectarle el cliente directamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues inyectarle una factoría. Entonces, el código de, de esto pues, es la factoría. Uh, se la meten con inyección de dependencias, tal, y luego ya seguimos con el diálogo, ¿vale? O sea, el, este diálogo, lo que es el, lo que eh, es un component dialog, que un component dialog es como un conjunto de diálogos, este va a estar compuesto de uno que se llama Waterfall, que tiene diferentes pasitos. Uno va a ser el de eh, Get eh, Custom Question Answer y el otro el de prompt Answer, que el de prompt Answer lo que hace es devolvérsela al usuario, ¿vale? Eh, entonces, eh, aquí, bueno, esto eh, se, me, se me olvidaba. Eh, bueno, lo del waterfall, es que yo veo como más que vosotros. Vale. Eh, lo de Initial Dialog ID es importante. Eh, de hecho, muchas veces he perdido el tiempo diciendo qué le pasa a esto, y al final era lo del de el initial dialogue ID. Eh, que cuando estás en un component dialog como tiene varios diálogos, eh, a veces no sabe cuál está en el top de la pila. Entonces necesitas decirle que, que es el dialog de Waterfall, que se llama eh, CQA Dialog, eh, para que él sepa qué diálogo poner en el top de la pila y así ya no está perdido. ¿vale? En este caso, como solo hay uno, como solo está compuesto por uno, pues no pasaría mucho, la verdad, pero... Eh, eso, es, es importante ponerlo. Si a veces os falla, mirad a ver si está eso, porque es probable. Vale, entonces, de momento, el UML, que eh, es la primera vez que lo hago desde la universidad, probablemente, eh, queda un poco así. Eh, el CQA Dialog eh, depende de un Factory. Y ese Factory va a tener options, también, como el de CLU, o sea, el patrón de options que hemos visto antes lo va a tener también el, el Factory. Y, y eso, tenemos esas options y lo que va a hacer el Factory es proveer el cliente de Question Answering y el, el proyecto de Question Answering. ¿Por qué tenemos dos cosas, un cliente y un, eh, y un proyecto? Bueno, pues porque... Eh, o sea, el factory nos devuelve, nos, nos va a proveernos de los dos, pero ¿por qué necesito los dos y no se puede poner solo uno? Pues porque el cliente va a necesitar, cada vez que quiera pedir una respuesta, va a necesitar el proyecto. Entonces, pues el factory ya nos devuelve los dos y, y eso que nos ahorramos. Entonces, eh, vemos que eh, ahí eh, el getAnswerAsync lo que necesita es la pregunta que ha hecho el usuario, y el, el proyecto al que va a preguntar eh, de, de Question Answering. ¿vale? Entonces, decimos que el Question Answering Client eh, depende también del Question Answering Project. ¿Y, y como vamos aquí? Vale. Uh, Volvemos al diálogo. vale. Estamos en la clase de CQA Dialog, que lo pone ahí arriba en el título, por si nos perdemos a, a, en algún momento. Eh, y estamos en el primer paso. Que El primer paso lo que hacía es ir a preguntar al, al Question Answering. Entonces, aquí eh, lo que estamos haciendo es decir, eh, Factory, por favor, dame, dame el cliente. ¿Qué más necesito? El proyector. Factory, por favor, dame el proyecto. Y entonces ya sí voy a conseguir que el cliente, con el proyecto y lo que ha preguntado el usuario, pues los dé la respuesta. Y ya en el siguiente paso veremos cómo sacamos la respuesta y tal. Vale, eh, vamos a abandonar el, el diagrama ese que hemos visto, pero nos vamos a quedar con el factory. O sea, lo, lo, lo otro sigue estando vivo, pero para simplificar un poco esto, nos vamos a quedar solo con, con el factory lo voy a mover de sitio porque no me cabe en las cajitas, ¿vale? Entonces el factory habíamos dicho que utilizaba unas options, pero estas options que, que, que tiene, vale, pues eh, estas options eh, ¿quién, quién las construye, qué tienen, qué tal, vale, pues estas options lo que tienen es un diccionario donde la clave es el lenguaje que, que, que, que vamos, o sea, el lenguaje que queremos configurar y las credenciales asociadas para llamar al, al question answering de ese lenguaje, ¿vale? Entonces, eso, un diccionario eh, como otro cualquiera, pero es, eh, ya el Factory tiene acceso a, a las credenciales de, de todo tipo. Mm, más cosas. Estas credenciales, que tienen? Pues es muy parecida las, a las credenciales que... Que tenía el servicio de CLU. O sea, tenemos el hostname y el endpoint key que vamos a necesitar para crear el cliente. Y el projectname name y el deployment name que vamos a necesitar para hacer la llamada. Estoy en bucle me lo parece. Vale, he puesto más diapositivas. Vale, ¿y esto quién lo crea? Vale, pues esto lo crea el Factory Builder. Eh, utilizando el, el patrón builder. Y lo que va a tener este patrón builder. Es eh, un método que se llama AddLanguage. Este método que se, que, que se llama AddLanguage eh, va a recibir las credenciales eh, y el lenguaje. Y lo que va a hacer es eh, configurarla, meterla en el diccionario para que el Factory. 5, vale. Para que el Factory pues, haga, haga sus cosillas. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, pues devolvemos, este, el return disk, devolvemos el Quana Factory Builder para que eso quede así de mono, eh, para que en el startup, eh, digamos services .adqua factory, el Adqua factory también devolvía, devolvía eh, lo mismo. Y entonces, con esto consigo ir añadiendo lenguajes, eh, uno detrás de otro, eh, podemos añadir los que queramos, y así quedaría configurado. Entonces, vamos a hacer eh, la, la demo que saldría, eh, la tengo grabada porque... No me daría tiempo a hacerlo y es un poco follón, pero sería más o menos así. A la izquierda está el de castellano y a la derecha el, el inglés. Entonces, eh, I'm Mender Baby, hey, eh, el de castellano dice, eh, ¿qué pasa? Le pedimos a los dos que nos cueste, que nos cuente un chiste. Um, y los dos dicen que eh, se levantan en el ánimo riéndose de las desgracias ajenas, en plan, ah, no te voy a contar un chiste, mira a ver tú que... Esto es una frase de Bender que también me hizo mucha gracia. Eh, y nada, en el de la izquierda pues le dije, oye, cuéntame algo de ti, dice, comparar vuestras vidas con la mía y luego podéis suicidaros. Espero que, no sea ahora mismo, eh, no le hagáis caso, pero... Eh... Nada, me hacía gracia el, el, el humor acidillo. Y el resto del chit-chat, que era el, el de Witty, eh, que nos deja añadirlo directamente el servicio de Question Answering, tiene un poco este humor, ¿vale? O sea, es bastante humor vender y es, es curioso de ver. Y nada, muchas gracias a todos. Eh, espero que nos veamos por ahí eh, un ratete. Y, y que os lo paséis bien. Ahora vamos al preguntón, ¿no? ¿O qué hay ahora? Eh, algo así. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacérmela y, y si no, pues nos vamos, ¿no? <risa> Yo no veo nada, o sea, <risa> gritad. Si alguien quiere preguntar algo, que grite. Vale, supongo que no.